¿Qué es eso, güey? Me cagan todos. ¿Qué pinche gorda? Te odio! Pinche bebé me tiene hasta la madre, cabrón. Ya sé, güey. Nada más llora, caga y grita el puto. Vamos a darle en su madre, vente. ¡Oh, no! los mejores cabrón! No, Pero bueno, ¿cómo le hago, güey? ¿Qué güey? ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Qué güey? Perdón, perdón, perdón, perdón. ¿Qué te traes, pinche nano? ¿A quién le dices a ese nano, puto? Gracias cabrón. cabrón? Ay. Oye, oye, estoy hablando. Tócame tantito. Ay, qué rico. ¡Ay, adiós ¡Estoy cagando, cabrón! ¡Dame chance! Ay mi amor ven por ahí. escucho, escucho, ¿Este sí? no más que sabroso sí. Ahora dice que bueno, sí. Abuelo me el culo, anda, no. Venga, venga si se ponemos Ay, ¡Oh, No me, toma me, toma me, Ah no me, Toma, me, no me, no me, no me, no me, no me, no me, no me, no me, no no No. <laughs> mm -hmm. I'm <laughs> <tose> si tú tienes muchas ganas de hacer miau Es miau Si tú tienes muchas ganas de hacer miau Si tú tienes muchas ganas de hacer <risa> entonces, te atoqué. Si tú tienes muchas ganas de hacer miau Si tú tienes muchas ganas de hacer miau. Si tú tienes muchas ganas de hacer miau si <laughs> pressing smile smile, smile. <laughs> oh why did you do that <laughs> <Kitty>, what <laughs> selfie Coco <laughs> bean. bean, can you smile for the camera? <laughs> smile. You're happy and you know it, show a smile. Are you happy today? Where's the smile? Oh, there it is! There's the smile! What? Can you smile? What is it called off the grid? Smile big. Smile big. Good girl. Good girl. Mercedes. Mercedes say cheese. <laughs> say hi Bub. Hi. <laughs> Who's the cutest fella? Can you smile at me? Are you glad we're home? Are you glad we're home? Yes, yeah, smile! Smile! Smile! Let's see a smile! Please smile, the good girl! Smile if you want a frontal lobotomy. Where's your smile? Where did you smile? What did you do? What did you do, right? Look at all of this. Smiley, smile! Smile, Connie, smile! Es que no podré, No queres tomar. Si quiero. Chavo. Entonces vamos a tomar. Es que... No te deja. Uh, puta, no. Macabeo. Oh, no, no soy macabeo. Macabeo! No, Vamos a tomar! No puedo! Vamos a tomar! No, no puedo! No tomar. puedo! ¡Toma! Ya, pues. Eh, ya, una nomás No, tres. Puta, eh, ya dos. Tres. Ya dos, nada. No. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Dos. Diez. Do. Ya, tres. Cuatro. Tres. Tres picola. No, CERVEZA! Picola. CERVEZA! PICCOLA! No. PICCOLA! SMILE! Show the camera, SMILE! SMILE! What did you do? What did you do? What did you do? <laughs> Charlie, Charlie, give me a bunch of You Smile. Smile. <laughs> <laughs> Bella, don't smile. Bella. Really? Can I see your smile? Can I see your baby smile? Can you see your baby smile? Why you shredded a bunch of napkins? Can you tell us? I see an eyeball. Tell me, were they good? Naughty. Whoa, whoa, whoa. Bueno, bajamos un poco de volumen de la música y vamos a mandar saludos a las personas que siempre están ahí, dándole like, comentando, suscribiéndose a mi canal y apoyándome. Bueno, vamos a mandar saludos a Ingrid Contreras, a Yvette Luján, a Yamina Osorio, a Brenda López, a Nicole Quispe Alaya, saludos también para Fer Salazar, saludos para Estrella Ramisán, saludos para Kiara Herrera y también para Mario Ori Valenzuela y por último para Maedu B.M., Muchas gracias por el apoyo gente y bueno, los dejo, chao.